Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy retomamos la historia de Gaichin Impact. Eh, que a veces yo le traigo como de a pedacitos y, y como que por un momento se me olvida subir los otros videos y quedan como raras las historias, ¿no? Bueno, pues para ser breves, estamos haciendo la misión en nombre de la resistencia. La última vez nos dijeron que teníamos que conseguir materiales de reparación por acá, pero esta es la hora en que no los veo. Entonces pues estoy intentando buscar y no los veo ni siquiera usando la visión. Y eso me causa un poquito como de pre ah ya lo vi aquí está y ahora llevémoslo uy por acá me apareció un bueno llevémoslo vamos a reparar esta miércoles aquí me salió incluso reparar aquí todos juiciosos no nosotros ayudándole al furro ese a reparar right, esta vaina muy bien, con eso debe ser suficiente. El ejército de la Shogun lo tendrá difícil para pasar por aquí, incluso si intentan volar. Ja, ja. Otra valiosa contribución que he hecho a la resistencia, pero ¿por qué siempre tiene que ser un trabajo de logística? Pensé que al ser transferido al frente, podría mostrar mi habilidad de enfrentarme al enemigo. En cambio, aquí estoy, haciendo lo mismo de siempre. ¿Por qué insistes tanto en estar en el frente? Es como dijo el general Gorou, nos unimos a la resistencia y vio nuestra tenacidad como guerreros. Hay muchas formas de contribuir a la resistencia, pero ¿quién no querría acabar con algunos de los samuráis del shogunato si pudiera? En fin, sacamos más provecho de la cuenta al venir a inspeccionar el campamento. Vayamos a informar al general Gorou. Si todo bien, quizás nos asignen misiones más cercas, más cerca de la acción. Esteban, esta es que se va, pero a agarrarse con todo el bendito mundo, ¿no? Vamos a ver qué, qué otra misión nos asignan. Pero, ¿dónde está Gorobu? ¿Arriba? ¿Me toca dar toda la vuelta o qué? ¿En serio? Nah. Gurubu tiene huevo del grande. Por allá hay un... A ver. Algo me dice que por aquí hay una... Pero no la veo. Debe estar por allá al otro lado. bueno Vamos a ver a... Al furro. Oye, furro. Ah, no, pero aquí no está el... Tepei, qué extraño. ¿A dónde habrá ido el general Gorou? Ha habido un cambio de planes. Me quedaron al general al frente para dirigir nuestras fuerzas a la batalla. ¡Oh, ya se están agarrando! El ejército de la Chogun intenta avanzar en el frente principal. Los informes dicen que Kuyou Sara ahora dirige personalmente a las fuerzas enemigas. Uy, ese hijo de madre es... En cuanto a nosotros, han pasado días desde la última vez que su excelencia apareció por aquí. Hemos ejecutado las instrucciones que nos dio al pie de la letra, pero no hemos recibido más indicaciones. La situación va de mal en peor. Si nos retiramos de nuevo, me temo que la moral de nuestras tropas flaqueará. Por ahora solo podemos rezar para que el general Gorou cambie el rumbo de la batalla, por difícil que parezca. Deberíamos ir al frente. Nuestras fuerzas necesitan toda la ayuda que puedan. Aquí no servimos de nada. No debemos dejar que Tatarazuna caiga en manos del enemigo. Pues entonces, ¿pa' dónde vamos, heroito? En nombre de la resistencia, ve al frente. Tenemos que ir al frente de batalla, mis amigos. Vamos a ver primero dónde está el frente de batalla. Porque si está muy lejos nos toca transportarnos. Entonces transportémonos aquí. Vamos a ver qué. ¿Contra quién se está agarrando? ¿Quién contra quién? ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué cantidad de gente! ¿Lo tienen rodeado? No, estos son de los buenos. Ah, pero ahí está la vieja esa. Eh, Sara, ¿no? Huyó usar. Uy, yo llegué por detrás, ¿no? O sea, yo llegué por el lado donde está ella. Bueno, quitemos aquí esto. Siento que el rendimiento del juego ha mejorado un poco últimamente en las actualizaciones que han hecho. ¿Solo eres tú? Mm, pensé que conocería a su gran estratega. Ella es la que ha dado tantos dolores de cabeza a nuestras fuerzas y también la razón por la que la resistencia ha aguantado durante tanto tiempo. Pero pronto la resistencia caerá. No son rival para el poder del ejército de la Shogun. Sus planes ya no tienen sentido. Ya hemos desterrado a los que están detrás de la resistencia. Todos los que hayan desobedecido a la todopoderosa Shogun serán castigados. Tengo fe en su excelencia y en los soldados de la resistencia hasta el ritmo hijo madre. El decreto de captura de visiones es una gran injusticia. Este es apenas el principio de la resistencia. Es inútil. Por cierto, estoy segura de que has visto las órdenes de arresto recientes. Estoy segura de que la viajera rubia está entre los tuyos ahora. Pues tiene razón. Haré un trato contigo, Entreganosla y gana algo de tiempo. Un respiro del derramamiento de sangre sería bueno para ambas partes, ¿no crees? Por eso trajiste refuerzos, ¿cierto? Solo para ella es de gran importancia para la todopoderosa Shogun. Recordemos que la última vez no libramos de que nos matara. Pero en mi opinión, la resistencia puede prescindir de la viajera. ¡Te equivocas! Ella es tan importante para nosotros como para ustedes. Como miembro de la resistencia, es una compañera de armas. ¡Nunca te la entregaré, maldita! La resistencia nunca traiciona a los suyos. Su excelencia lo dejó claro a todos desde el principio. ¡General Guru! Tepei y la viajera, ¿qué hacen aquí? O sea, nos estaban pidiendo y exactamente nos fuimos a la boca del lobo, ¿no? ¡Pidimos ayudar! Parece que nuestro momento de luchar a codo, a codo a codo finalmente ha llegado. Vaya, vaya, nos volvemos a encontrar. Esta vez no dejaré que escapes. Pensé que te refugiarías en la resistencia en busca de asilo. Aparecer aquí es prueba de que tienes más valentía de lo que imaginé. Ya que estás aquí, tengo una propuesta para ti. Representarías a la resistencia en una pelea de honor. ¡Oh, my! Vamos a pelear contra ella para... ¿Una ¿No pelea de honor? ¿Qué es eso? Antes de comenzar la batalla, cada bando elige a su mejor guerrero para una pelea uno contra uno. Para el más fuerte, un duelo así es insignificante, pero para el más débil, la victoria ayudará a elevar su moral. Sus motivos son claros. Quieres usar esta pelea como una oportunidad para capturarte. No tienes que participar si no quieres. Podemos pelear sin más preámbulos. ¿Qué piensas? ¿Vas a pelear? ¡Ja, <risa> claro que sí, miñerito! ¡Claro que sí! Quítate de ahí, furro. Ah, no voy a pelear contra Sara. ¿Es contra este tipo? Va. Pues ya le gané. Ya, ya le gané. A ver. Listo, mi perrito. Ya, ese no era el más fuerte, no me mientan Me estaban diciendo que ese el más fuerte No creo Ahora sí Otro Ah, tengo que pelear con varios No, pero así no paga Dijeron que contra el más fuerte y... Ahí está Listo, ya, muérase. Listo, ¿quién más? ¿Otro? Otro, esta vez más grandecito, más poderosito. Cada vez como que la armadura es más poderosa y también son más grandecitos. Este está re loco. Me gustan esas escenas, como las, las hacen. Shogun a ver, amigo ¡Uy! ¿Qué va a hacer? No, a cortar No, mijo No, no, no ¿Qué va a hacer? Bueno, este me aguanta más, ¿no? No, no, no, vaya a cortar a Naiden. Porque... Pailas. No podía. Ese es más fuerte de lo que esperaba. Esta pelea ha cumplido con su propósito. Soldados a la carga. Ah, ahora todos contra mí. Gloria a la Shogun y a su imperio eterno. Aquí vienen, prepárense, pero ya va a pelear porque tengo unas ganas de darle una buena a esa Sara. Todos ustedes, vengan conmigo. Sí, capitán. Uy, esta vieja usa el arco. Oh. Uy. Nos está jodiendo a todo. Ah, esto es una escena. No. Uy, pero está muy chévere. ¿Y dónde estamos nosotros? Dando muendas. Uy, nos están dando duro, la verdad. La verdad es que no somos nada contra esa gente. Pero ahí, porque apareció activo nuestro este de, de, de eléctricos si no lo teníamos activo en este momento? Yo lo tenía, era el de roca. Pero bueno. Uy, hijo de pucha, nos están dando muy duro. Firmes, mantengan la que, la que, la que. ¿Y esa qué? ¿Esa lanza qué? ¡Wow, ¿Oh, wow, oh, oh, oh, poder agua? ¿Alguien llegó a invocar poderes de agua? ¡Llegó! ¡Pero tan chévere como viene vestida esta vez! Ja. La espera ha terminado, compañeros. Ahora es nuestra oportunidad. Wow, se ve tranquila como un, como un remanso a su excelencia. Wow, que llegaron que hartos hasta llegó. Beidou? Pero sí, si ¿Ven Wow. Esto sí es un cambio de planes, Kazuha. Nos vemos a encontrar, viejo amigo. Son amigos. Esto cambió las... Uy, qué escenas. Esta gente de, de Genshin... Sabe trabajar muy bien las escenas. Es que son películas. Muy bien, muy bien hechas. ¡Qué belleza! Pero qué diferencia como viene vestida y todo. Vea pues, miren, se ve traje y todo. Sangonomilla Kokomi. Saludos, Fielina. Esta es la primera vez es que... No ah, no, ella es Sangonomilla Kokomi. Pero se parece mucho a la de la grulla. Bueno, saludos, Fidelina. Esta es la primera vez que nos vemos, así que permíteme presentarme. Soy Sangonomilla Kokomi, organizadora de la Resistencia y también la sacerdotisa divina de la isla Watatsumi. Quizás es la primera vez que escuchas este título. En pocas palabras, estoy a cargo de la isla Watatsumi, que también es la sede de la Resistencia. De hecho, he escuchado todo sobre ti, de Beidou y Kazuha. Sin embargo, no contaba con que te unieras a nosotros. ¿Cuáles son tus planes posteriores? Y acá hay una reunión muy buena. Por el momento no tengo ningún plan. En este caso, ¿te parece si continuamos nuestra conversación en el santuario Sangonomilla? Aunque el ejército de la Shogun se ha retirado por ahora, la guerra está lejos de terminar. El decreto de captura de visiones no ha sido derogado, ni la comisión Tenryu ni la Shogun Raiden muestran signos de detenerse. En otras palabras, nuestros problemas aún no se han resuelto. Sugiero que nos traslademos al santuario para discutir nuestro plan de contraataque que dices, clarinetes. Puedo ir yo también, este TPI es todo un... Conozco muy bien la isla de Watatsumi, puedo seguir siendo su guía, si así lo quieren. Por supuesto. pollo. Gracias por todo lo que has hecho, Korou. Nuestras fuerzas son más débiles que el ejército de la Shogun, y seguramente te puse en una situación difícil en mi ausencia, ¿no? Este amanecero, parcero, pero debo pedirte que te quedes un poco más para vigilar al ejército de la Shogun y atender a los heridos. Les pediré a los mercenarios que permanezcan aquí. También contamos con Kazuha. Con suerte, con eso reduciremos tu carga. Entendido, su excelencia. Debo regresar a San Golomilla ahora. Tengo algunas cosas que atender. Cuando estés lista, fielina, reúnete con Tepei. Él te llevará. Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. A partir de hoy lucharé a tu lado. Lucharemos por el futuro de Inazuma. Esto se puso bueno. Capítulo 2, acto 2 completado. ¿Lo logramos, amigos míos? Por fin, por fin. Listo, entonces, ¿qué misión viene aquí? ¿Podemos hablar con Beidou a ver qué nos dice? Si alguien puede llevar a cabo una emboscada así si silenciosa, somos los del Alcor. ¿Os he asustado? Yo también me he sorprendido. Cuando os llevé a Ritou. No pensé que nos encontraríamos de nuevo en Tarazuma, mas no importa donde estemos, siempre seréis parte de mi tripulación. Si necesitáis cualquier cosa, solo tenéis que venir a buscarme, emplearé todas mis energías para ayudaros. Ah, sabéis 22 es de lo mejor. ¿Y qué nos dice Kazuha? En el camino vi una orden de búsqueda y captura contra ti, pero supongo que no es tan fácil echarte el guante. ¿Has visto a la Shogun Raiden? Supongo que sigue como siempre, emanando esa sensación de opresión. ¿De veras no hay forma de resistir el filo del pensamiento vacío? Quizá llegue un día en el que podamos enfrentarnos a ese poder. Ese será mi objetivo al volver a Inazuma. Ok, listo. Pues pasemos a, a lo bueno, que sería la siguiente misión. ¿De dónde queda? No sé. Tenemos que volver a dónde carajos. Oiga, ¿dónde es esa fucking mission? Me perdí. A ver, a ver, ¿dónde es? Caray. Eso es en la parte que yo no he descubierto todavía. ¿Todavía? No. Bueno, llegamos por fin. ¿A ¿Dónde te pedís que ah, se, se llama? así? Oh, Fidelina, ahí estás. Ya falta poco para tu encuentro con Sangonomía. Debemos ponernos en marcha. ¿Estás lista? Primero iremos al campamento camp de la camp isla Watatsu Y desde allí y iremos a buscar a su excelencia Si te mareas en algún momento, avísame enseguida Pero tienes experiencia si con, si con, si la, flot si con la, flot la flota Cruz Meridian Así eh, que no creo que tengas ningún problema ¡Sarpemos! Oye. Oh, yeah. Uy, ¿yo por qué aparecí como aquí activado? Se activó la ter el tercer acto, ¿no? Ok, es, hay que subir sobre el barquito, ¿no? Es como la misión Ajá, ¿y hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Hacia allá? A ver, no, esperen, mapa, mapa, mapa ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos, caray? ¡Wow! Es lejísimos Ok, ok, es todo Todo un gran Todo un gran viaje Vamos, vamos Ya, al igual estoy como cerca, ¿no? Vamos a ver si puedo llegar a pie. Es como al otro lado, ¿no? Incluso por acá hay un un, un teletransporte. Me conviene, me conviene agarrar ese vainolo. Vamos. Sí, sí estamos cerca, pero... ¿Y esto qué? ¡Uy, cuepucha! ¡Ah! ¡No, me volvió, caray! Ok, ok, esto me impulsa. ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Eh, hijo madre! ¿Dónde vamos a caer? ¡No, no! Cuidado por donde caigamos, porque si no... bailangas. Creo que estoy cerca... Ya estoy bastante cerca de la zona. Sí, estoy bastante cerca. Sí, ya llegué a la zona. Ahí ya vi un soldado y todas las cosas. Uy, pero ¿dónde es? ¿El santuario está es abajo? ¿El santuario está esa abajo? Sí, está abajo. Es este, ¿no? ¿O dónde es? ¡Caray! Creo que es por acá. ¡Listo! ¡Llegamos! Este es el campo de entrenamiento de las tropas de la isla Watatsume. Ahora mismo la resistencia está formada principalmente por soldados locales. Algunos están luchando contra el ejército de la Chogun en Tarazuna. y otros están destinados a esta isla para proteger a los residentes. ¿Tú también entrenabas aquí? Sí, por desgracia tuve que unirme a la batalla en Tarasuna antes de tener la oportunidad de impresionar a los oficiales, así que empecé ayudando en la división de logística. Por el momento me quedaré aquí. Si me necesitas para algo, ven a buscarme. Si no estoy, escríbeme una nota y pégala en la pared. En cuanto la vea, iré a buscarte. Vaya, es casi la hora de la reunión con su excelencia. Tendré que enseñarte la isla Watatsumi en otro momento. Vayamos primero al santuario Gonomilla. Pues, a ver, dice que el santuario de Gonomía es el nombre del lugar donde vive Gonomía Kokomi, vayamos a echar un vistazo. A ver, vamos a ir al santuario, pero no lo vamos a hacer en este capítulo, amigos míos, así que lo haremos en el siguiente. Muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en el próximo capítulo de Genshin Impact. Nos veremos las carátulas, amigos míos. Bye, bye.